Ángel, pero también compartimos con nuestra querida Yaniris Jiménez, quien nos dio es importante testimonio de lo que ha sido capaz la Virgen de hacer en su vida como madre, como cristiana, como ser humano. Y qué bueno que en este momento, Padre Ángel, vamos nosotros a compartir también con nuestro hermano y su amigo, verdad, el hermano Heradio Molina. Hermano, buenos días, saludo y qué bueno. Bienvenido a esta fiesta de la Virgen de la Alta Gracia. Gracias, Víctor, y saludo al Padre Ángel. Gracias por darnos Gracias. la oportunidad. Hace día que no le veo, Padre. Usted es muy querido por aquí. No nos vemos, pero a veces nos escuchamos. Así mismo, así <risa> mismo, sí. Así es, hermano, que precisamente viene de cumplir con ese sagrado deber, ¿verdad?, de seguir, eh, pues. Evangelizando desde ese don que Dios le ha dado a nuestro hermano Heradio que ya es un laico, ¿verdad? Vamos a decir consagrado, por decirlo de alguna <risa> manera, entregado en cuerpo y alma, así igual que su esposa Yaniri, pues ellos como pareja pues, coordinan lo que es la pastoral familiar eh, de la diócesis de aquí de San Francisco de Macorís. Así que, hermano Heradio quisiéramos compartir en esta parte de esta programación, ya lo hacíamos nosotros eh, con Yaniri la manera de seguir celebrando esta gran fiesta, que es la fiesta de la alta gracia. De la alta gracia. Gracias, Víctor. Reitero el agradecimiento de invitarme. Y quiero, yo sé que ustedes han, con el Padre Ángel y mi esposa Yaniri, han tratado esos temas así de fe, eh, de profundidad, de conocimiento, de la devoción de nuestra madre espiritual. Y yo quiero comenzar diciéndote, Víctor, te felicito a ti, al equipo de producción y a la empresa como tal, por esta programación especial y el eslogan el o el mensaje que ustedes tienen de la programación Virgen de la, de la Altagracia, Esperanza del 2021. Y realmente que la Virgen es la que nos lleva a Jesús. Y lo que el pueblo hoy más necesita es no perder la esperanza. Y la Virgen, que ya como hemos escuchado, a lo mejor el Padre Ángel no ha descrito, y en lo que se lee hoy en, este, en el Evangelio, en la Anunciación, con ese sí a Dios Padre nos abre para siempre la esperanza de la redención. Y hoy día, en la realidad que estamos viviendo, Víctor, que todos la conocemos, lo que nosotros no podemos perder es la esperanza en un Dios Padre que nos ama, en un Dios que ha querido estar cerca de nosotros y por eso nos ha regalado a Jesús. Pero, ¿Qué forma tan grande, Víctor, de enviarnos el Redentor a través de María? Ya comentábamos hace, antes de la pausa con el Padre Ángel que Dios y la Virgen, ¿verdad? Pues iluminando, claro está, la producción de esta programación que le pusieron el nombre, la iluminó, ¿verdad?, para que fuera ese nombre. Eh, esperanza 2021, claro está, con el nombre de la Virgen de la Alta Gracia, porque eso es lo que necesitamos, tal cual señala hermano Veradio, es esa, no perder esa esperanza y producto de esa fe y esa esperanza que hemos puesto en Dios y en nuestra Madre Espiritual, nuestra Virgen de la Alta Gracia, es lo que nos va a llevar a nosotros a salir de esta situación difícil que está viviendo el mundo, esta situación difícil de pandemia. Ya lo describía también monseñor eh, obispo de la diócesis de la Alta Gracia cuando decía que esta situación eh, no podemos sobrellevarla solo. Tenemos que tener compañía. y Esa compañía es la Virgen, de, la Virgen de la Alta Gracia que nos va a ayudar, nos va a colaborar, nos va a guiar para que podamos salir de esta situación que vive el mundo hoy en día. Y fíjate, víctor, si nosotros eh, tomamos una de las tantas virtudes por eso es la llena de gracia, la alta gracia. Yo escuchaba al padre Ángel que trataba de explicarnos en buen castellano, español, y para mí padre sería en buen cibaiño. Y con su manera llana y clara de decirlo. No, no, cosas. no, que el padre nos comprende a todos y sabe que para mí debo de entenderlo bien cibaíño, ¿verdad? Eh, lo que significa la... Aún al... sin ser sibaeño ¿verdad? <risa> Lo que significa la alta gracia, la llena de gracia, toda las gracias, Y una de esas gracias es la obediencia. Y si nosotros como pueblo dominicano, me metralado más lejos, el mundo entero, observara la obediencia, la obediencia a Dios, la obediencia a Jesús, su Hijo, pero la obediencia de la Virgen con ese sí, adnegada, toda una vida en silencio. Y si nosotros llevamos esta obediencia a lo que se nos está pidiendo, de cuidado, del protocolo de respetar eh, fíjate vamos a salir más rápido de esta prueba que momentánea porque la humanidad ha vivido diferentes pruebas durante todo el tiempo que hemos conocido ¿verdad? pero siempre salimos de ella no nos quedamos en el abismo recuerda que Pedro cuando se estaba hundiendo clamó a Jesús clamó a Jesús y es lo que el pueblo tiene que hacer así es Padre Ángel eh, no, eh, pero Lo que nadie estaba diciendo de la obediencia, eh, eh, tuve el instinto de, de interrumpirle, pero lo dejé tranquilo, porque la, la desobediencia es precisamente el primer pecado de la humanidad. Recordemos que cuando Dios coloca a Adán y Eva en el jardín de, de Edén, le, le da la libertad de, de hacer de, de todo por ahí, de comer aquí y allá. Es una forma del autor sagrado de decirnos de que Dios no, nos ha creado en libertad, aunque con algún tipo de, de restricción. En ese caso el autor lo, lo presenta como comer de, de un árbol específico, de, de este no. Entonces, ¿qué, qué hizo el hombre? Desobedeció a Dios, escuchó una voz que no venía de Dios y entonces eh, ahí viene el, el problema del pecado. Claro, con el pecado viene una serie de consecuencias que, que van a dar al traste con, con la pérdida de esa gracia especial por la que fuimos constituidos de, de, por Dios. Y María fue precisamente preservada de ese pecado porque ella alcanzó la, la más alta. De, de todas la, las gracias que como decía temprano era la de ser la madre del propio Dios que, que se encarna y claro, después de de, esta, de esa gracia que de esa alta gracia que ella recibe entonces viene una, una cadena de, de gracias eh, como es su, su humildad su sencillez eh, su, su purcritud el, el, el ser discípula, mujer que escucha la palabra, que evangeliza, que, que sale al encuentro de, eh, del otro, va donde su prima Isabela inmediatamente a ayudarle, etc. De, y si vemos entonces el, la, la asociación directa con los misterios de, de la vida de Jesús, eh, comenzamos por el, el don de la maternidad de, divina. Luego de, de ahí lo, lo que tiene que ver con, con la educación, la, la crianza de, del niño, pero el estar en los momentos importantes de, de la vida de, de, de, de Jesús, como por ejemplo el misterio pascual, ahí en su pasión, en su muerte, y, y verle después resucitado y, y hasta terminar con la asunción al cielo. O sea que en, en María eh, se reúnen todas las gracias porque está directamente asociada al, al misterio de la vida de Jesús. Y ella pues fue obediente y por ser obediente precisamente alcanzó esa gracia. Queremos pues reiterarle que esta programación especial Virgen de la Alta Gracia, Esperanza 2021 pues,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 eh, con la disposición de seguir utilizando los medios para seguir evangelizando y fortaleciendo nuestra Iglesia Católica, pues, dispone de todo su esfuerzo para que este tipo de programación, pues, se lleven a cabo. Así que, gracias a esa parte ejecutiva y al equipo de producción de este grupo Telenor que se ha, ido, que ha, estado, enmarc que ha estado enmarcado en esta programación, eh, con todo un equipo diseminado, ¿verdad?, sobre todo en la zona en las diversas parroquias de la diócesis de aquí de San Francisco de Macorís para ir compartiendo la gran fiesta y las actividades que se han estado llevando a cabo durante todo el día de hoy, 21 de enero de este año 2021. Mientras tanto, nosotros pues, seguimos compartiendo aquí con el Padre Ángel y con nuestro querido hermano, Heradio Molina, quien precisamente pues, acaba de regresar a la parroquia San Martín de Porres, donde ya se llevó a cabo la eucaristía correspondiente a esta hora del día. Hermano, ¿qué otras actividades tiene previsto pues, llevar a cabo en el día de hoy, en esta fiesta de la Virgen de la Alta Gracia, eh, la parroquia San Martín de Porres? Bueno, pues la parroquia, además de la celebración en el mismo portal de la parroquia San Martín de Porres, a través de de Facebook, de YouTube, pues siempre se van a ir colgando diferentes eh, reflexiones, temas que podemos profundizar sobre la Virgen y esta advocación, porque yo sé que tanto el Padre Ángel como Yaniri trataron eso, la Virgen María. Ahora bajo la advocación de, de la Virgen de la Alta Gracia, yo sé que van a haber muchos temas, ya que de manera presencial no podemos tener más que la celebración eucarística, pero fíjese, Víctor, usted ve que tengo que decir algo, decir algo por aquí. Realmente, por el protocolo que tenemos allá en la parroquia, pues nuestro párroco, a un determinado momento, ya cuando vemos que adentro el templo está lleno, porque se sientan las personas distantes, pues mire, quedaron personas fuera, fuera, de tantas personas que querían entrar. Porque la feligresía quiere ¿No? ir a distancia. La feligresía, este es este un día. día eh, esto decía el, el sacerdote que celebró allá con nosotros De que es un día de fe, es un día de nosotros los dominicanos La Virgen de Altagracia nos identifica, verdad, en nuestra fe Hoy lo moderno y así los jóvenes como usted pudiesen sí. decirle Y no es que quiero decir que la Virgen de la Altagracia es una marca país, no Sino que la Virgen de Altagracia identifica al dominicano Y por eso en toda parte del mundo cuando usted va y ve la Virgen de la Alta Gracia, usted siente la esencia del dominicano. Le decía eh, Radio al Padre Ángel hace un ratito que una de nuestras características como dominicano es esa. En cualquier parte del mundo tienen su forma, tienen su manera de celebrar este día, pero nosotros lo tenemos de manera muy especial porque es todo el pueblo dominicano eh, que se vuelca celebrando. Este gran día y es el día de nuestra madre espiritual, de nuestra madre protectora, la Virgen de la Alta Gracia. Eso es una característica especial que tenemos los dominicanos. Heradio Molina y el Padre Ángel. Seguimos nosotros pues Heradio celebrando con mucho entusiasmo este gran día, sobre todo lo que nos identificamos, que somos devotos de la Virgen de la Alta Gracia porque nos sentimos, verdad, que en múltiples ocasiones hemos sentido ese, ese, esos favores recibidos por nuestra Virgen de la Alta Gracia y eso pues nos da a nosotros el aval para estar aquí sentado y poder realmente compartir también de alguna manera ese testimonio testimonio de vida, de los favores que hemos recibido por parte de la Virgen de la Alta Gracia. Sí, fíjate. Víctor, eh, este año ha sido diferente, lo sabemos, ¿verdad? Y tenemos en nuestra memoria, en nuestro anhelo, vivir lo que es la celebración de los años anteriores, donde pues muchas personas se trasladan a Higüey. Y no solamente dominicanos, es bueno resaltar esto, Víctor, y no solamente los que estamos aquí en el territorio, sino que hay dominicanos que vienen de fuera a vivir ese día como personas devotas de la Virgen, de otros países cerca de nosotros, vienen también. Porque esta es una devoción que ha dado mucho fruto de fe a las personas. Así es. Claro que sí, Víctor, y, y es parte de lo que tanto la Iglesia, eh, los obispos en cada una de las diócesis, el clero, eh, ha querido darle la acogida a la feligresía, de que no se quede sin recibir la Eucaristía, y por eso en esta parroquia se han planificado diferentes horarios para la celebración. En otras parroquias, aunque no ya sea eh, una eucaristía per se, pero sí como usted señalaba en el caso de la San Martín y otras eh, parroquias, tienen otro tipo de evento donde también de manera limitada tienen participación los feligreses en el Correcto. día de hoy. No, y, la, y la gracia que tenemos ahora también de la celebración virtual... Para aquellas personas que no pueden acudir, por lo menos escuchen la palabra de Dios, escuchen la humildad del sacerdote, este mensaje que siempre la iglesia tiene para este día y llega el mensaje a los demás. Y hablando de virtual, así como tenemos nosotros nuestro querido Padre Ángel que de manera titánica se ha mantenido de tempranito en la mañana de que iniciamos esta programación de manera virtual participando con nosotros. Así es, eh, Víctor, eh, gracias a la magia de la tecnología podemos eh, hacerlo. Eh, Esa es una, una gran ventaja. Yo quiero volver a, a rescatar un puntito que estaba tratando Heradio eh, antes de, del reportaje de, de Joanny. Es eh, sobre lo de la identidad. Eh, eh, que diferentes partes... Eh, existe esta devoción a la Virgen de la Altagracia y cuando hablamos de, de identidad ciertamente la Altagracia nos identifica y yo comparo lo de la Altagracia con la bandera nacional yo he vivido esa, esa experiencia en, en varios países de ver la bandera eh, dominicana y sentir una, una emoción inmediatamente al ver esa bandera en, en un lugar ondeando fuera del país y la misma sensación he sentido cuando he visto el cuadro de la, de la Altagracia en, en otros lugares ahorita le compartía a, a Víctor que, que el cuadro se, eh, por ejemplo en Tierra Santa ahí en donde está el templo de la, de la Anunciación ahí hay un mural de grandísimo de unos pasillos donde están los cuadros de la Virgen de diferentes devociones de, del mundo y yo recuerdo que cuando yo llegué inmediatamente yo comencé a caminar a caminar hasta que encontré el cuadro de, de la alta gracia lo mismo me sucedió en, en Barcelona en el templo de la Sagrada Familia donde se ha colocado en, en un vitral la imagen de la Virgen de la Altagracia y me quedé con la cabeza hacia arriba porque está bastante alto y hasta que no encontré esa imagen de la Altagracia no, no descansé la, la mirada y uno siente esa sensación porque es, es como cuando tú ves a tu familiar, cuando, cuando ves a, a, a tu madre y, y yo creo que realmente la Virgen es identidad la, la Altagracia y pueblo dominicano es identidad. De hecho, no, parte de los colores de la imagen del cuadro de la Alta Gracia son los mismos colores que tiene la bandera dominicana. Y eso no es una casualidad. Eso no es una casualidad. Eso eh, es parte de, ya de un pueblo que, que nació con una identidad propia. Y esa identidad es altagraciana. Así es, esa es parte, Padre, como yo decía también, de otras de las características que tenemos nosotros eh, como país. Nosotros ya estamos llegando al final eh, de esta parte, de esta programación especial, eh, Virgen de la Altagracia, Esperanza 2021. Y debemos nosotros, pues primero, hermano manera y y Padre Ángel, pues agradecer, de manera infinita a Dios que nos permite, que nos da esta oportunidad de nosotros puede utilizar esto, este don que Él nos ha dado y que nosotros con mucha humildad los hemos a recibir y ponerlo al servicio de Él y de toda la República Dominicana y por qué no hasta del mundo, porque en este momento el mundo está disfrutando de esta programación especial y nosotros como dominicanos pues, haciéndonos eco de que Sabemos disfrutar y vivir, agradecer, reciprocarle eh, todos esos favores que nos ha hecho la Virgen de la Alta Gracia, sobre todo a los dominicanos. Así que gracias a Dios que nos permite hacer este tipo de trabajo. Agradecer de manera también muy especial al Padre Ángel, que una vez más se ha mostrado dispuesto, como siempre, a compartir con nosotros trabajos como este. Bien, de manera muy especialísima, en de radio a la parte ejecutiva de, este, de esta empresa, donde Eugenio Varga, Eunice, quienes también eh, han dispuesto eh, todo cuanto esté a su alcance para que este tipo de programación pues siga saliendo, sobre todo con la calidad y la nitidez que hemos estado saliendo nosotros. la parte de la producción general ¿verdad? de este de esta programación, Joanny eh, Paulino, Berenice, eh, parte ¿verdad? de ese equipo que se ha integrado a, este, a esta empresa, también haciendo todo el esfuerzo para que nosotros podamos pues, eh, seguir sirviendo una televisión de calidad y una televisión por cable como la mejor de este país. Así que a la, a la producción general de esta Programación especial, Joanny Paulino, Bernice, Israel, todo el equipo de los camarógrafos, los reporteros, Arismendi, Joanny, Paulino, en fin, todo el que ha tenido que ver para que esta programación se haya podido llevar a cabo. Me hubiese gustado tener el listado completo, porque son muchos los, los el equipo, el personal que se, está se en este, en esta programación. Para que esto se haya podido llevar a cabo Hermano radio gracias de verdad como siempre por estar con nosotros Y ser soporte también de este tipo de trabajo A Yaniris, quien también pues fue parte importante Con ese hermosísimo testimonio que ha compartido con nosotros Y a usted, Padre Ángel, de manera virtual Que como siempre está presto a colaborar con esta empresa Y sobre todo en este tipo de trabajo Gracias Padre Ángel por estar con nosotros Claro que sí, siempre a la orden, y se te quedaba dentro de los créditos importantes la, a Joanny Cordero. Eh, mencionaste varias veces, llevando Paulino, porque son nombres parecidos, sí, sí, sí, sí. pero Joanny Cordero pues, me ha estado llamando desde hace ya un par de semanas, eh, coordinando esta participación, y siempre a la orden. En este momento desde aquí, de, desde Santo Domingo, en el seminario Santo Tomás de Aquino, donde presto eh, mi servicio a la iglesia y espero que, que pronto pueda ser eh, desde ya, cuando la pandemia nos lo permita. Así es, así es, Pablo, esperamos pronto por aquí reiterar de nuevo, verdad, tal cual usted señala, esa ardua labor de Giovanni Cordero, quien ha sido la... Eh, se ha entregado en cuerpo y alma junto a doña Berenice, ¿verdad?, en la producción de esta programación especial. A Nuestra gente de la eh, página telenor.com también, que han, eh, se han integrado a esta labor titánica que hemos nosotros podido llevar a cabo en el día de hoy, 21 de enero del año 2021. Programación especial. Virgen de la Alta Gracia, Esperanza 2021. Gracias, gracias por su amable sintonía. Mantenga la sintonía con esta programación especial que seguimos nosotros compartiendo con todos ustedes. Así que feliz resto del día y feliz día de la Alta Gracia.